Pobladoras y pobladores de la Florida, todos sin techa, sin casa digna, se dirigen hacia la municipalidad y en estos momentos se realizará una acción para poder llamar la atención de sus demandas justas, dignas y bueno, esperemos que todo salga bien. Acá en la puerta de la municipalidad, los pobladores exigen la presencia del alcalde, solamente han llegado carabineros, los mismos de siempre, los asesinos, los criminales, los maricones de siempre. Pero acá están las pobladoras y los pobladores pidiendo por su derecho el de vivir en una casa digna. Eso es lo que aquí se protesta, eso es dignidad. Y por ahí pueden estar tirando ya los pacos como se están preparando para salir a reprimir a la gente. Bueno, y acá lo estamos esperando, solamente con palos. y alguna cosa piedrita. Esa es nuestra arma, pero la más fuerte, como dijo la señora Alvisa Toledo, es el coraje que tienen todos estos pobladores. Los patos están tirando pimienta a los pobladores, que aquí está quedando la caga. ¿El alcalde nos da la cara? Nos da la cara el alcalde. Aquí hay más de una media docena proyectos presentados, Todos con facilidad técnica, Todos desde el ministerio pero el alcalde desde que llamó a, la, a los médicos a la calle a reprimirla, desde que propuso que el COVID-19 fuera con billetes para nosotros, al día de hoy no hace nada, no hace nada por levantar esta necesidad urgente de esta gente que está en la vivienda, de poder pasar de alguna manera eh, toda la pandemia, de una manera digna. Pero hoy día este, este es el Estado de Chile con sus poderosos.